Eh, bueno, en... Pero bueno, la verdad es que este, este fenómeno del mundial ha generado tantas cosas, no mucho, tantas anécdotas mucho, mucho. y todo lo que va a quedar. Lo decíamos ayer en un informe que había preparado nuestra compañera Silvia Santos de, por ejemplo, personas que se habían tatuado, otras que se habían hecho algún corte en el pelo similar al de Dibu, eh, las remeras, bueno, en fin, un montón de cosas. Pero reapareció un hincha, que lo habíamos dado a conocer también aquí en esta misma edición, que se había tatuado los resultados de la Argentina. Chapó con este hincha, eh porque lo... lo... La verdad que, que confió un montón. en la fase de grupos se tatuó todos los resultados. Hasta el que no queríamos, el de Arabia. Bueno, se tatuó todos. Sí. Bueno, y siguió con esta cábala, porque ya termina siendo una cábala. ¿Te parece que lo escuchemos? Y, o sea, tiene seis banderitas ya, dos en definitiva. <risa> Esperemos de que la y última más. sea la mejor. los de rivales, a ver. Acá está el que más confió del de, de primer día, ¿eh? Uno más, uno más. Y perrito... Ahora Pedro... ya estamos, muchachos, uno más. Con, que venga quien venga, que venga quien venga esta copa si viene para casa. ¿Con quién querés la final? La, con quién con cualquiera, la, con cualquiera, le vamos a ganar cualquiera. ¡Vamos, cualquiera. Argentina! ¡Vamos! Va, mataron, mira. Mira. mira, antes de saber que íbamos a jugar contra Francia. Bueno, tiene los seis y ahí abajo le falta el último que ¡Ay, Dios! Mirá, se ahí se va a tener que tardar, no sé, el, el resultado más... Más la, la cosita, más la, la más chiquita. Más es hermoso que todo. Más la copa. Más Qué bonito. La verdad es que sí, mira ¿vos te lo hubieses hecho? No, ni loco, ni loco, pero... Tampoco digo, tanto fanatismo, pero, ¿no? Pero es que no es el fanatismo, es, es la onda, pero me gusta mucho, me gusta mucho, que el tipo confío desde el momento en el que estábamos desahuciados, cuando perdimos 2 a 1 contra el rival en teoría más fácil y le siguió metiendo y le siguió metiendo y fue recompensado con eh, una verdad final es que, del mundo. que si tenemos que graficar todo lo que hemos vivido con la Argentina en este mundial han sido como peor que un electrocardiograma, creo, ¿no? Sí. O sea, para mí fue y baja, subida, así baja. bajo y fue después todo para arriba. Sí, pero bueno, en algunos momentos sufrimos bastante, ¿no? Yo digo, no, no, habla, ¿no? Ahí no habla, es cuando no viste habla. cuando hace así te, te, te, sí, sí, sí, sí. Eh, bueno, las palpitaciones. Las palpitaciones eh, bueno, a mil. Ah, esperemos mil. que estemos tranquilos este domingo y sea como el último partido. Ojalá. Lo dudo Decret mucho, eh, no, ojalá. No, bueno, Decretemos que nos va bien. Eso es lo que tenemos que decretar. Sí, sí, que no suframos. Claro, sí. que no suframos <risa> tanto.